Este es un chamito o Yakult chino. No tengo la menor idea de qué es, pero sabe muy parecido a un Yakult, entonces por eso supongo que es un Yakult, además de que pues, la forma es de un Yakult. Quitarle esta cosa es la cosa más complicada del mundo. Entonces, ¿sabes cómo es que los, los chinos toman sus yakults? Con un micro popote pero primero un desayuno. Jazz Club. idea de lo difícil que es editar este tipo de escenas, me encantan, pues creo que son las partes que más me gustan. Eh, mostrarles cómo hago mi desayuno en 50 segundos, pero grabar, editar, hacer desayuno, soy de una persona muy floja. Ahora imagínate, tengo que lavar trastes. Oh, es horrible. Pero es una de mis escenas favoritas del video. Hoy te voy a platicar sobre las dificultades de querer emprender y las ventajas de querer emprender en tiempos de coronavirus, que es algo interesante. Mira, lo que está sucediendo ahorita es que el país y el mundo están parados, entonces es muy muy complicado querer hacer pues, emprendimientos, porque por ejemplo, lo que yo quiero hacer tiene que ver con interactuar con otros países, entonces esa situación pues ahorita no se puede porque todo está cerrado, ¿sabes cómo? Entonces, te platico sobre un poquito de los problemas que yo he tenido al momento de emprender. Uno de ellos es la incertidumbre. La incertidumbre es súper complicada porque no sé qué es lo que va a suceder, tú no sabes lo que va a suceder. Nadie sabe en este mundo qué es lo que va a suceder. Si se acaba la enfermedad hoy, si se acaba mañana, se acaba en 10 años. Entonces, ahorita no podemos poner fechas para este tipo de situaciones. Por ejemplo, para empezar este proyecto no hay una fecha porque todo está cerrado ahorita de que a que se recupere todo como estaba antes y que la economía vuelva a fluir como estaba fluyendo antes, no sabemos cuándo va a volver a pasar eso. Una de las ventajas que tenemos acerca de eso es, yo no sé todo y creo que nadie en este mundo sabe todo, entonces yo necesito como la ayuda de otras personas. La ventaja es que esas personas están ahorita en su casa, entonces es mucho más sencillo comunicarte con ellas porque tienen más tiempo libre, por así decirlo. Están más tiempo en su casa, tienen un tiempo, tienen más tiempo para poder hablar contigo y asesorarte en caso de que quieran. Entonces, una de las cosas que quiero hacer es llamar a personas que tengan un poquito más de experiencia en el, la rama en la que quiero entrar y empezar a platicarles un poquito acerca de mi proyecto y ver eh, que, cómo podemos mejorarlo porque hay varias cosas que podemos hacer de que podemos venderlo por este medio o por este medio. Con y pues ya, eso fue una rápida sesión acerca de ventajas y desventajas de querer emprender durante el coronavirus. Pues creo que es todo, ahorita voy a hacer un examen. Bueno, actualización del día de hoy es que eh, por una situación de la escuela cancelaron las clases en línea y yo pensé que no tenía clases y yo estaba bien a gusto y ahorita que chequé, hoy hice dos exámenes, los subí, una tarea, no manches, un chorro de cosas, toda mañana tengo que hacer otros... O sea, todavía traigo pendientes unos ocho exámenes más. Este, La ventaja es que, o sea, lo que hicieron fue, no la cancelaron, sino que aplazaron la, las fechas para entregarlo. Entonces todavía tengo chance, pero todavía cuatro días. Entonces mañana me pongo a hacer un chorro de exámenes y luego voy a hacer también un chorro de tareas y proyectos. Y no, hombre, mañana va a ser de puros proyectos. Entonces... Ya, gracias a esto se lo vino Hice nada más dos exámenes este Una tarea, mañana vamos a hacer una tarea Y otros tres exámenes Y así lo vamos siguiendo hasta Y nada, dándole al 100 Porque somos unos estudiantes buenos No mediocres Ni excelentes, pero buenos sí Sí señor Y bueno, con eso se acaba el día Nos vemos mañana, bye